Antes de darle la palabra a México, quiero colocarle una canción a David para impulsarlo y llenarlo más de energía y de bríos que tiene este hermoso caballero, Anita. La gente que pisa algunos... Y al que se deja pisar. Somos América, Latinoamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Somos nosotros, no somos otros. No hace falta que nos digan quiénes somos. Somos textura, de sangres muchas. Somos cultura y esta piel sabe de lucha. Más pediatría, necesitamos genetistas Más empatía, necesitamos genetistas Acceso a las terapias, el interministerial Un ministerio que entienda, un ministerio que escuche Cambios de currícula, las universitarias Medicina de precisión el Movimiento de Pacientes Movimiento Internacional de Pacientes <risa> Movimiento in <risa> movimiento Internacional de Pacientes La ya les informa eh, Que no podemos claudicar eh, Entiendan que no se vale No podemos renunciar eh, Esto acaba de empezar Ya no podemos parar eh, Los nuestros no son rehenes eh, por desórdenes su genes yeah. y la atención que queremos, en la que no merecemos, yeah. acceso garantizado, yeah. seguimiento programado, yeah. un especialista al lado. Yeah. Respeto y dignidad, ya no los hemos ganado No hace falta que les diga que a la banda unida Jamás será excluida yeah. Que cosas buenas sucedan, no debemos esperar No pasan las cosas buenas, o las vamos a buscar Nadie más debe morir por la culpa de un idiota Que en vez de laburar, nunca supo dar la nota Necesitamos más pediatría Necesitamos genetistas más empatía Necesitamos genetistas Acceso a las terapias Necesito ministerial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 Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Para un corazón valiente, mi querido David, no hay nada que nos pare. Nos vamos para el precioso México, querido, México lindo y querido, con interlocución con los cuerpos legislativos y establecimientos de un plan nacional, a cargo de Berenice Carvajal López, que es una paciente con GIS, Juan Carlos Flores, que es un paciente con hemofilia, y David Peña Aragón con enfermedad de gaucho. Nos vamos con Berenice, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Berenice, tienes tres minutos para tu, es, tu intervención sobre este tema tan importante. Bienvenida. Tiene cuatro minutos. Ah, sí, discúlpame. <risa> discúlpame, David, creo que no, no. Los nervios me tienen contando mal. Un abracito. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, licenciado David. Voy a compartir mi, mi pantalla. Eh, ya la tengo aquí lista. Muy bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer el espacio a todos los que forman parte de ULAPA. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Adicionalmente, agradezco a Proyecto Pide un Deseo México y a todo el equipo de FEMEXER, licenciado David, por, el, por brindarnos esta oportunidad de estar aquí reunidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la interlocución con los cuerpos legislativos para asegurar atención digna a personas que viven con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. Pero primero quisiera, quisiera destacar cuál es la importancia de los cuerpos legislativos en nuestros países. Los cuerpos legislativos en todos nuestros países tienen como función la práctica efectiva de las políticas sanitarias, creando escenarios en donde la población cuente con acceso digno a salud, el cual debe incluir el diagnóstico oportuno y correcto, el acceso a tratamiento y medicina personalizada y la cobertura sanitaria global. La interlocución de los cuerpos legislativos se basa principalmente en el cabildeo, el cual tiene la función de generar esta voluntad política. Esta debe estar enfocada en las necesidades de las personas que viven con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, permitiendo así la atención integral y acceso digno a salud. Pero para esto... Es necesario generar, es necesario la construcción de un diálogo continuo entre los involucrados y que de esta manera se generen acuerdos de participación. Estos acuerdos de participación, en estos acuerdos de participación estamos involucrados todos: las organizaciones de pacientes con, el, que vive, que vive, de pacientes con enfermedades raras, los cuerpos legislativos, la comunidad médica y la comunidad investigadora, porque a todos nos compete asegurar la atención en salud a personas que viven con enfermedades raras. Los, los acuerdos de participación generar, generarán, a su vez, esta voluntad política para promover el establecimiento de un presupuesto en salud. Como ustedes bien saben, existen múltiples tipos de comunicación. Una de las herramientas en donde se puede promover un poco más el diálogo, son, un ejemplo, sería un parlamento abierto. Pero, ¿cuáles serían las ventajas de un parlamento abierto con acciones dirigidas al acceso y la inclusión de personas que viven con enfermedades raras? principalmente que incluya las propuestas de las organizaciones de pacientes y de, los, de las personas que viven con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, que busque asegurar la transparencia de los procesos y los recursos, que incluya acuerdos concretos y acciones puntuales, favoreciendo a nosotros, las organizaciones de pacientes, vigilar los resultados sobre estos acuerdos, ya que solamente nosotros tenemos la información robusta sobre la realidad que atravesamos día con día como personas que vivimos con esta, con esta enfermedad rara o huérfana. Y finalmente, que asegure la asignación de un presupuesto. Es fundamental contar con un presupuesto que apadrine los puntos de acuerdos establecidos y así se genere una aprobación legislativa. El ejercicio más importante es hacer de las leyes un recurso como figura legal y que este recurso nos permita alterar el estado de resultados, favoreciendo así el trabajo de todos los que estamos involucrados en asegurar una atención digna en salud para todas las personas que viven con enfermedades raras huérfanas o poco frecuentes. En México, mi país, se han hecho grandes avances en este tema de la interlocución con los cuerpos legislativos. Tal es el caso de este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual, en el cual se creó la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras. Adicionalmente, todo el trabajo que se ha hecho por el Tamiz Neonatal, gracias a los esfuerzos de Cebras México, Proyecto Pide un Deseo y Femexcel. Sin embargo, pues nos queda mucho camino por recorrer muchos retos por afrontar y acuerdos por concretar. Es por tal motivo que la interlocución con los cuerpos legislativos aunado a un plan nacional de atención que permita generar un presupuesto el cual esté enfocado en enfermedades rara, raras, huérfanas o poco frecuentes, asegurar el acceso en salud de calidad y tratamiento digno para las personas que viven con estos padecimientos. Pero fundamentalmente que nosotros llevemos estos acuerdos hasta las últimas consecuencias, permitiendo que otras personas que viven con enfermedades raras tengan la posibilidad de ejercer su derecho a la vida y a la salud de manera efectiva y digna. Esto fue todo por mi parte, les agradezco muchísimo su atención. Yo soy Berenice Carvajal de Fundación Gis México Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Berenice. Tienes una voz espectacular, de locutora y adicional, eres muy puntual y te das a entender muy bien. Eres abogada, no, soy nutrióloga. <risas> bueno, muchas gracias, Berenice. Ahora le damos paso a Juan Carlos Flores. Mi querido Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Marta, muchas gracias. Acá ya listo para participar. Y... Qué bueno saludarte Exacto. de nuevo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo les quiero hablar, Me toca hablar más bien. Eh, ya mi querida Berenice habló de lo particular que hacen los cuerpos legislativos. En torno a este particular mundo de las enfermedades raras, lo, los acuerdos que se han conseguido puntualmente, y yo quisiera hablar de un tema un poquito más general, me tocó eso en esta división de trabajo que, nos, eh, que nosotros hicimos a través de mi queridísimo David, que muy puntualmente nos dijo, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y a ti te toca esto. Bien, yo quiero hablar así en términos generales de la importancia de la interlocución con los cuerpos legislativos o con los órganos legislativos. Para tal efecto, bueno, tenemos que visualizar dónde se encuentra el, el, el poder legislativo. Eh, la, en México y en muchos países latinoamericanos existe una división de poderes. Como pacientes interactuaremos con todos los poderes que están a nuestro alcance, el ejecutivo, el judicial, pero en este caso eh, vamos a eh, establecer los eh, contactos directos con los miembros del poder legislativo que vienen siendo... El político de primer contacto, el, primer, el político de primer contacto porque son los eh, legisladores, los congresistas, los diputados, los, los eh, senadores, eh, los que eh, van a, a tener la representación popular en cada uno de nuestros países. Así que, pues sí, ellos son nuestros políticos de primer contacto, tenemos que acudir a ellos cuando eh, esto eh, sea necesario, sobre todo porque pues este órgano es el encargado de la formulación, discusión y aprobación de leyes. Esa es una tarea muy puntual del de Poder Legislativo. Entonces nosotros tenemos que estar muy bien preparados para hacerles planteamientos muy concretos eh, en torno al beneficio que pueden obtener nuestros compañeros para mejorar su calidad de vida en general. Entonces tenemos que estar muy bien preparados para presentar, casi siempre es por escrito, los planteamientos que requieren nuestra comunidad y bien también eh, este tipo de eh, políticos están mucho más al alcance que otros también podemos hacer este acercamiento personalmente con ellos porque esa es una eh, actividad directa de los legisladores estar en contacto con la gente para conocer sus inquietudes para conocer sus necesidades y para generar leyes en su en su oportunidad pero este poder va más allá de la mera generación de leyes. También eh, hace consultas, hace foros, hace análisis, hace gestiones directas en beneficio de la gente. Y tiene órganos también que uh, ayudan a la difusión. Eh, en muchos países existe el famoso canal del Congreso donde se difunden temas muy particulares y puntuales y hay en estos foros, por ejemplo, este, eh, eventos directamente involucrados con temas sanitarios y, y, y que nos eh, interesan a todos nosotros. Nosotros en el 2009 tuvimos la experiencia de tener un foro eh, junto con la Comisión de Salud eh, que se llamó La situación actual de la hemofilia en México. Y este foro se hizo a través justamente del legislativo. Tenemos que hacer gestiones, como bien lo dijo Berenice, tenemos que hacer el cabildeo necesario, no solamente para encontrar las leyes adecuadas a, nuestra, a nuestras necesidades, a la, a la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes, sino también a la difusión en general. Las enfermedades raras son muy poco prevalentes y están muy eh, mal enfocadas no solamente por los médicos o la industria farmacéutica, sino por la sociedad en general. Entonces, esta es una tarea de visibilización a través de un órgano legislativo que está para atender las necesidades de nosotros, no solamente sanitarias, también educativas, culturales, eh, en materia de derechos humanos, y tienen que ver todo esto porque es la naturaleza de este cuerpo y de, y de las funciones que en estricto sentido se van a encargar nuestros representantes populares. Así que eh, yo les agradezco muchísimo su atención. Eh, me, me, me encantó participar con ustedes, Ulapa es una maravilla, lo sé te agradezco mucho Marta, querida Marta agradezco mucho a mi queridísima Flor que tanto la aprecio, te agradezco a mis compañeros de la FEMEXER que también los aprecio muchísimo y que me siento ya parte de esta gran familia muchas gracias a todos, los saludo desde la Ciudad de México Hasta luego. muchas gracias a ti Juan Carlos y vamos ahora con David Peña eh, que también pues, va a terminar este, este panel. David, hola, ¿cómo estás? David Peña Aragón. Yo creo que es David Peña, hijo, ¿no? Sí, así es. Siempre hay un poco... dónde eh, dónde está ese hijo? Siempre hay un poco esa <risas> confusión con, con mi papá y conmigo. Yo soy más conocido como Toto, pero también casualmente soy Carlos David Peña Aragón. entonces, bueno, Toto... Bienvenido, además porque eres de los, de los interlocutores jóvenes, nos encanta que, este, que estos movimientos estén ahora nuestros jóvenes liderando, estos relevos generacionales son maravillosos para todos nosotros. Así es, eso lo hemos platicado desde hace ya varios años, actualmente tengo 32 años, tengo Goshé tipo 1 y pues bueno, siempre he estado muy metido en el tema de las enfermedades raras. Cuando hablo desde, desde mi perspectiva, no hablo solamente desde un papá, hablo desde eh, un paciente y hablo por mis hermanos enfermos con Gossé y con todo, por todos los enfermos eh, raros. Eh, en esta ocasión quisiera hablarles de la importancia de la creación de un plan nacional de enfermedades raras en nuestros países, en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las enfermedades raras... Presenta en América Latina un desafío extraordinario. El impacto de ellas se agrava por las limitaciones de los sistemas de salud regionales que tenemos. Yo creo que, y ya lo escuché en todos, todos tenemos los mismos problemas, cambian un poquito, pero ahí siguen. Eh, hablamos de las carencias, hablamos de las deficiencias en la atención, en un diagnóstico tardío, en la falta de acceso a los tratamientos, en la medicina especializada, entre muchas otras cosas más. Pero algo muy lindo que, que me quedo de, de la linda Flor es que dice: Latinoamérica. Eh, es oportunidad, y yo así, así lo creo. Entonces, creando un plan nacional de enfermedades raras, siguiendo eh, otras directrices de muchos otros países que ya no han logrado, pues creo que lo podemos lograr, y lo podemos lograr todos en conjunto. Si lo conformamos de esta manera, como dice mi papá, eh, con tiempo y con mucho esfuerzo, podríamos llegar a, a, a atender a todos estos pequeños, a todos estos hermanos que tienen alguna enfermedad rara, me llegaron todas las, las, las conversaciones que ahorita uh, hemos tenido. Este, muy directo en el corazón, porque de repente se escucha totalmente distinto cuando eres farmacéutica o cuando eres incluso un papá. A mí me llegan... Directamente al corazón. Entonces me da muchísimo gusto eh, poderles compartir este tema, que es un tema de suma importancia para todas las familias, no solamente para los pacientes, eh, que se han quedado a un lado ¿no? en todos nuestros países, que sabemos que de repente no nos, no nos ponen la atención nuestros legisladores, nuestros mismos médicos que a veces se sienten eh, pues mucho más allá de nosotros y nosotros somos los verdaderos expertos. Y bueno, la implementación de un plan nacional de enfermedades raras en América Latina es una tarea que es impostergable. Los esfuerzos coludidos de toda una región harían posible un planteamiento para que todas las luces se beneficiara y para que los afectados eh, durante tantos años al fin tuviéramos ese, ese apoyo. Eh, respecto a mi país, nosotros estamos construyendo en la Femexer desde hace mucho tiempo un Plan Nacional de Enfermedades Raras para poder atender a todos estos pequeños, para poder atender a todas estas personas y para llegar de esta manera con, la, con las medicaciones específicas que se necesitan. También quisiera hablarles rapidísimo de, de las terapias génicas que ahí vienen. También lo decía Flor, por ahí las nuevas, eh, las nuevas técnicas y medicina especializada. Eso hay que ponerle muchísima atención porque es algo que se viene durísimo. Hay actualmente casi ya 300 terapias génicas y Latinoamérica es, es oportunidad. Eh, yo soy David Peña, les agradezco a todos el espacio y me da muchísimo gusto estar por aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, David. Gracias, eh, Toto, ¿no? Me dices que, que te gusta que te digan Toto. Sí, además así soy mucho más reconocido y así no hay una confusión con mi papá y conmigo. Ah, bueno, muchísimas gracias, Toto. David, muchísimo gusto. Ahora te toca a ti cerrar este precioso panel. Eh, tienes un hijo súper lindo. Tienes un equipo maravilloso. Entonces, yo creo que ese hijo nos puede servir de modelo para hacer unas campañas con Ulapa. David, te corresponde cerrar el panel de México y luego cerrar nuestras conclusiones más adelante. Entonces, estamos para escucharte Muchas gracias, Martito. Este momento me hace recordar una frase célebre porque es un punto de inflexión espectacular. Dice, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Es una expresión de Miguel Serón Saavedra en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La condición que guarda todo el ejercicio que hacemos desde México y toda Latinoamérica a favor de los enfermos con padecimientos raros, tiene que ver con pasión, con entrega, con devoción, con una oportunidad que nunca termina por hacer que las cosas finalmente lleguen a buen puerto. Hace un rato, cuando en la maravillosa y cálida presentación de Flor acerca de Ulapa, ella extendía una suerte de argumentos cálidos y robustos, me acordé que tenía que decir lo siguiente. Ulapa no solo se formó por todo lo que ya dijo Flor, que es absolutamente cierto. Se formó porque Latinoamérica debe de tener personalidad propia, voz propia. No tienen que venir de ningún otro continente a decirnos lo que tenemos que hacer. No tienen que venir a apechugar lo que nosotros estamos construyendo con tanto esfuerzo. Porque hay quien dice que hace, hay quien dice que pone. Habemos los que sí lo hacemos y los que no hacen nada. en Latinoamérica. No hay mejor condición que aquella que guarde el espacio reflexivo para gente tan extraordinaria como los que hemos escuchado hasta este momento. Yo no quiero alargar más esta locución que seguramente me dará oportunidad más adelante, porque hay un queridísimo amigo mío peruano, Andrés Towson, que ha estado aquí todas estas horas esperando su turno. Así que lo que finalmente digo en este espacio es, yo agradezco primero, a mis tres connacionales que ocuparon los tiempos que tenían que ocupar. Y segundo, que este es un ejercicio extraordinario, que lo único que nos hace posible identificar es que, uno, y así de sencillo, el amor no tiene cura, y sin embargo, es la única cura para todos nuestros males. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, nuestro querido David, por tu tiempo.